Chasquido de emoción, el tiempo me dirá, lo importante no importa cuánta razón ni la fuerza de tu pasión, solo cómo te irás, en qué parte. Un poco por campo, un poco lúcido, siendo tan y oscuro. Yeah!